Saludos a todos y bienvenidos a este tutorial de KHM.org en el cual se va a llevar a cabo la simulación de una columna reactiva. Se va a simular la reacción de esterificación de ácido acético con metanol para obtener acetato de metilo y agua, Se simula la obtención de acetato de metilo mediante una columna diseñada con las condiciones que aparecen en la tabla. El diagrama que se va a obtener es el siguiente y se va a introducir 50 moles/hora de ácido acético y de metanol a 298 Kelvin. Y el sistema va a trabajar en atmósfera de presión. Primero se selecciona el modelo de termodinámico y los componentes. En este caso se va a elegir el modelo UNIFAC, de que aún no se conocen datos experimentales de interacción. Se Seleccionan los componentes. metanol, etil acetato. seleccionamos el modelo termodinámico y los componentes seleccionamos unidad de separación haciendo doble clic se abre automáticamente Kemset estos parámetros lo ya los comeremos posteriormente deseleccionamos esta opción Así podemos poner las propiedades termodinámicas. Primero, la columna va a tener 40 pisos y los pies de alimentación van a ser el 4 y el 27. A continuación, se introducen las propiedades termodinámicas. Estas propiedades han sacado de bibliografía. Por lo que se va a elegir el modelo de Pratt, la ecuación estado, la de Química Theory. Y de coeficiente de actividad se va a utilizar un IQUAC. Este modelo fue desarrollado después del RTL. Y tiene las mismas características, pero requiere un menor volumen de datos de parámetros de interacción. Además, también es muy utilizado para mezclas que contienen agua. A continuación, se seleccionan los parámetros de Uniquack. Normalmente pueden salir directamente o no. Si no salen, pueden buscarlo en la bibliografía interna de Chemset, pinchando aquí y Uniquack. Igual pasa con los otros parámetros que son necesarios. La ecuación de Antoine. A continuación hay que rellenar, insertar una reacción, por lo tanto tenemos que definirla. En biografía se encuentra con una reacción reversible y pseudo homogénea. Los parámetros cinéticos se elige la actividad. Los factores estigométricos van a ser. Y los órdenes de reacción para los reactivos serán 1 y 1, y para los productos 1 y 1. La reacción va a comenzar en el piso 4, terminará en el piso 36. ser 10 metros cúbicos y la actividad catalítica va a ser igual a 1. Por otro lado se debe conocer la velocidad de reacción. Estos son parámetros que se han buscado en bibliografía. Los parámetros los he introducido manualmente y se pueden ver en esta tabla. Donde no existen parámetros se debe poner 0. Para rellenar este apartado. A continuación se realizan las especificaciones. En este caso la presión va a ser constante, igual a una atmósfera, y se va a especificar la razón de reflujo, que va a ser igual a 1,66, y el flujo de agua. Este va a ser 49 65. Aumentamos el número de iteraciones. Y se habrán completado otras especificaciones necesarias. A continuación se introduce la corriente, las dos corrientes de entrada. de acetico y la de metanol. Mantener la atmósfera de presión a 298 grados centígrados, que es igual a 25 grados centígrados. Sería 298 Kelvin. Eh, solo va a entrar en la corriente de arriba hacia acético por lo que será la fracción será igual a 1, será 0 y van a entrar 50 kilomoles hora en la corriente de entrada del piso 27, entre las mismas condiciones, solo va a haber metanol. Una vez introducido todos los datos necesarios para el sistema, se resuelve. Ha convergido correctamente. Podemos insertar un report para ver las condiciones tanto de entrada como de salida. Seleccionamos todo y deseleccionamos la presión ya que la presión es constante. Tenemos una tabla que nos indica la composición tanto de entrada como de salida. Atención, puedes visitarnos en caché.org y si tienes cualquier duda no dudes en consultarnos.